Yo sueño con una provincia llena de vida que se sustenta en los valores maristas, que comparte la riqueza del carisma con los laicos, con los niños, con los padres de familia. Una provincia de puertas abiertas que se nutre también de la riqueza de los laicos. Posiblemente comunidades mixtas también donde los laicos forman parte de nuestras comunidades y comparten sus carismas con nosotros y nosotros compartimos el carisma de Marcelino con ellos. Es la provincia que yo quiero. Pues yo sueño con una provincia que al revisar su historia, descubramos cuál ha sido el espíritu con que se ha construido todo lo que es nuestra provincia, que aprendamos mucho de nuestra experiencia de generosidad de todo lo que ha sucedido en la provincia. Pero también sueño con eso que, que nos dice un poeta, que el árbol tiene de florido y de verde aquello que tiene sepultado. Que nosotros también como provincia reforcemos todo lo que tenemos que eh, reforzar fuertemente de nuestras raíces para así dar muchos frutos buenos como hasta ahora han sido y cada vez más adaptados al mundo que estamos viviendo hoy.